Bienvenidos todos al lanzamiento de la nueva REVE 1100. ¿Qué nos puedes contar de, de todas esas novedades, Que Es una moto que puede llegar a tumbar o inclinar 35 grados. ya nos hemos convertido por cuarto año consecutivo en los líderes del segmento custom.